Buenas noches. Eh, al Pleno de marzo, por parte del Grupo Adelante Coín, eh, llevamos tres mociones. Una sobre las medidas de la Junta eh, en cuanto a la igualdad de género y dos mociones sobre la atención residencial a las personas mayores. Las tres fueron rechazadas eh, por el equipo de Gobierno. En cuanto a la atención residencial a las personas dependientes,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 Aún así, el número de plazas es insuficiente y, además, se lleva a cabo en centros con un elevado número de usuarios. En nuestra exposición en el Pleno hemos avalado nuestra argumentación con datos que el equipo de Gobierno no ha podido rebatir, pero también hemos hecho propuestas para que se adopte un modelo diferente donde la calidad de la atención a los mayores prime sobre la rentabilidad económica y basado en una gestión mayoritariamente pública. Ha sido aquí donde el equipo de Gobierno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 estaba dirigida también a los servicios sociales, para que se comenzara a dar paso hacia la creación de un parque público de vivienda en régimen de alquiler y destinada a las personas mayores. Muchas de estas personas mayores tienen una autonomía alta, es decir, pueden hacer una vida prácticamente normal e independiente, pero no disponen de, de una vivienda adecuada en propiedad y para muchos de ellos el precio actual de la vivienda en alquiler no es viable y cada día lo va a ser menos. Es por ello que planteábamos que, de cara al futuro, la creación de viviendas tuteladas, que son pequeños conjuntos donde los mayores con autonomía pueden hacer una vida independiente al tiempo que disponen de la atención de los servicios sociales. Esto no es una iniciativa solo nuestra, de hecho, figura en el Plan Municipal de Vivienda de Coim, eh, figura. Aun cuando el equipo de Gobierno se mostró de acuerdo que en un futuro esto iba a ser una necesidad del municipio, se ha mostrado totalmente contrario a que estas viviendas sean de titularidad municipal y tampoco a que su futura gestión la lleve a cabo el ayuntamiento, y por eso también ha rechazado la moción. Por nuestra parte, no podemos sino criticar dos aspectos en este sentido. En primer lugar, nuestro grupo considera que los servicios públicos son un pilar fundamental del bienestar de nuestra sociedad y deben ser facilitados por aquellas entidades públicas más cercanas al ciudadano, en este caso el ayuntamiento. Y, en segundo lugar, consideramos que un ayuntamiento como el nuestro se desarrolla adquiriendo nuevas competencias y nuevos retos. Si esto no es así, con el paso del tiempo, seguramente nos quedaremos rezagados frente a otros municipios que tienen más iniciativas. A pesar de esto y de que se hayan rechazado las mociones, esperamos que la ciudadanía de Coín aprecie que nuestro trabajo va dirigido a mejorar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y nosotros pues seguiremos en esta línea. El equipo de Gobierno también votó en contra en el último pleno de la moción para la retirada de las medidas de la Junta que va en detrimento de la igualdad de género. En el pleno se criticaba adelante Coín por presentar esta moción cuando Unidas Podemos había abstenido en el Congreso en la aprobación del Pacto del Estado contra la violencia de género en 2017. Desde nuestro grupo expusimos que los medios de comunicación, puesto que en el pleno no daría tiempo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 que no basta con pactos de buenas intenciones ni con manifiestos conjuntos. Y esa valentía pasa por ser capaz de poner una línea roja a partidos políticos que a todas luces están en contra de la igualdad de género y que niegan la violencia machista. El Partido Popular en la Junta de Andalucía evidentemente no está poniendo esta línea roja. Y el Partido Popular en Coim no está siendo capaz de situar la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista por encima de los intereses partidistas.